Bueno, ahora vamos a crear una pieza simple eh, abrimos plantilla elegimos una plantilla en unidades metro empezar a utilizar el SketchUp y se nos presenta el entorno con el observador y los tres ejes en el espacio el azul es la altura el verde es la eh, profundidad y el ancho es el, es el rojo ¿no? para mmm, para la pieza que vamos a trabajar la he buscado por internet. Hay una página que se llama dibujotecnico.com y en la que en la categoría fotocopias hay eh, ejercicios de eh, piezas y yo he cogido esta, no? He abierto esta para tener ver las diferentes vistas de planta, alzado y perfil. Nos vamos a barra de herramientas. Eh, Usamos vista y vemos que aquí se nos presenta, pues, eh, las distintas, cerramos las distintas vistas, ¿no? Vista isométrica, si queremos ver el, la pieza en, en isométrica, si lo queremos ver en planta, desde planta, desde arriba, si lo queremos ver de frente, frontal, del lado derecho, posterior e izquierda, ¿no? Lo que hacemos es, ponemos isométrica, y eh, nos acomodamos con, con las vistas, lo ponemos al río. Nos acomodamos y vemos el dibujo. Vemos que es una base, un cubo, y, y, y bueno, eh, eh, podemos empezar. Lo importante es plantear el, <coughs> la pieza, cómo empezar a trabajar, cómo, cómo elaborarla. Podemos hacerla de varias formas, ¿no? Siempre la más rápida y la más sencilla es la que es la mejor solución, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me ocurre ahora sí, pues trabajar, empezar a hacer la pieza, eh, hacer este perfil en uno de los planos, y luego empujar, y ya está hecha. ¿no? Aquí no tiene medidas, no tiene cotas, por lo que lo hacemos a ojo. ¿no? Entonces lo que hacemos es coger la herramienta de, podemos hacerlo directamente con la línea, marcamos aquí, y nos ponemos en el eje para que salga, en la misma línea y eh, fíjate que tiene que ser paralela al eje rojo, digamos, ¿no? y cuando nosotros, ahora nos paralela cuando nos ponemos aquí, pues sí es paralela, ¿no? y ahora nos ponemos aquí y, y en azul, ¿no? si no, está paralela al eje azul si nos vamos, no, no está paralela entonces bajamos al eje rojo paralela aquí y terminamos aquí está cerrada, se nos crea una superficie y lo que tenemos que hacer es ahora simplemente vamos a acomodarnos, es importante acomodarse entonces eh, vemos que está aquí ¿no? vemos, así y así podemos verlo en, de frente, nos quedaría así bien entonces ahora lo que hacemos es empujar, empujar para el otro lado, ¿no? para el lado que quieras no entonces lo obstruimos y ya tenemos nuestra pieza ¿no? lo vemos en isométrico editamos para ver bien y ya tenemos nuestra pequeña pieza lo vemos en el dibujo y está ¿no? eh, seleccionamos todo y borramos ¿no? nosotros podemos hacerlo así mejor más cómodo trabajarlo para mí es pues sería eh, uf, geométrico eh, sería ponerlo en frontal no Siempre trabaja más cómodo cuando es una pieza Sí, de este tipo entonces lo que hace ese es lo mismo pum, y porque ves las, las paralelas y, y todo más o es sea, así la pieza pum, cierra y ya está cerrada ahora te vas al isométrico y empujas destruyes o empujas ¿no? y puedes destruir para allí o para aquí ¿no? bien ya está eh, otra forma pues sería pues no sé Tú puedes hacer un cuadrado, otra forma de hacer la pieza, puedes hacer un cuadrado, ¿no? Levantar, empujar, ¿ves? Y ahora eh, nos ponemos en planta, a ver, vista de planta era, um, ah, planta es esta, ¿vale? Entonces aquí trazamos una línea y nos ponemos otra vez en isométrica y digamos que ya se ha dividido esto en dos regiones, en dos en dos superficies, ¿eh? Y lo que hacemos es empujar. ¿Ves? Otra forma de hacer la pieza.